Hola, gente, ¿cómo están? Soy Jose y Estamos en un novio para este canal. Y bueno, ya mencionamos a Pablo de mi canon. De, eh, bueno, esta vez vamos a cenar a cosas de mi infancia. De mi canon también, pero bueno, eh, la otra vez fue de. Me <tose> una moto. De, de, de niños y de cheto, ¿no? No tiene nada que ver con mi infancia. Eh, bueno, vamos a cenar esta vez a hacer cosas de Así que vamos con cosas de mi infancia. Así que vamos a reaccionar a este de Y que esto subió hace poco, y bueno, vamos a verlo ahora, me interesó por la miniatura, así que vamos a verlo y ya. Este vídeo oh. es una parodia de una parodia. Oh. De acuerdo papus, descubrimos quién de es el siempre de y... Vayamos por los policías. Eso estilo ¿no? es esta <ríe> próxima misión. Descubrir. quédate aquí sin causar problemas, amigo. <ríe> ¿Sabes cómo hubiera resuelto el misterio de la heladería? Hubiera asesinado al maldito heladero. ¿Y sí, me está hablando, de hablando de a mí, ¿eh? Y rebanado su cuerpo en pedacitos pequeños. ¿La recicópata de Unos en el océano y otros escondidos en el bosque. Te crees muy inteligente y moral con tus truquitos. Como compañero de trabajo, yo respeto el trabajo que hiciste, pero eres débil, eres débil por haber dejado el heladero con vida. Scooby, aquí te tengo un delicioso y suculento sándwich, papu. ¡Ah! Sí que ama los sándwiches. Oh, ¡A Scooby le prenden los sándwiches! ¡Cómo te gustan los sándwiches sinvergüenza! Oh, ven aquí, déjame tocarte, amigo ¿Quién tiene una rica panza? ¡Scooby la tiene! ¡Mira qué rico Scooby! Si Scooby fuera hembra, sería mucho más rico tocarle la pancita Pero como único que puedo conformarme es con tocarle la pichula a Scooby Oh, oh lo siento oh, Todo lo bueno termina Bueno... Procedo a irme al carajo. Ay, no solemos perro. Solve. <risa> Estuvo cerca. Debería dejar de hablar de esto contigo. ¿En qué estaba? Ah, cierto. Hubiera matado al maldito heladero, a su esposa, a sus hijos y a toda su perra familia. La justicia no existe si no hay una retribución. ¿Qué? Okay. Iría de pueblo en pueblo, actuando como un perro inteligente, resolviendo misterios. Sí, no que estaba fingiendo. Un perro solo vive entre 8 a 9 años. Por eso me llevaré tantas almas como pueda conmigo al infierno. ¡Vamos, Scooby! ¡Hora de buscar más eróticas pistas, eh! Veo que me llaman Hasta el próximo pueblo mm, mm, Sabes demasiado ¿Qué? ¿A quién el camarógrafo? Ay <risa> Suscríbete al canal Ok Me mató, o mató a fotos Ay, ok eh, fue eh, no fue tanto la misma cosas peor de mitad <risa> bueno gente me acabo de encontrar con otro video Pero esta vez de ronan mcdonald's así que vamos a reaccionar a este a aclarar que por la miniatura este va a ser mmm, un poco un poco más fuerte así que si más preámbulo lo vamos a reaccionar <coughs> Es hora. Ven Tomás, querrás ver esto. señor, esto. Ayúdame, señor. ¿Qué? Una aberración hembra. Sí, ¿Eh? está embarazada ¿Qué? con tres cachorritos. Las aberraciones solo entran en celo una vez en su ciclo de vida y todo McDonald's tiene por lo menos una hembra, pero los machos, esos son muy raros. De hecho, el último macho de esa especie murió este año. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Mi ¿Carajo? Quiere decir que si ella no produce un macho, la especie está condenada. Oh. Dilatación del cuello lo que hace! Ella está lista. 15 meses de gestación, pero ella está lista ahora para traer a sus cachorros a este mundo. Oh. Oh. Oh. What the fuck? Hembra. Hembra. Hembra. Hembra. Hembra. ¡Carajo! Se está ah, ¡Ah! ¡Qué emoción fuerte! esto Vamos, tomas! ¡No hay que perderlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso, Es helado, en vez de sangre, es peor, ¿no? Ya, en, ya entendí el estado es Ay ah, esto se usa para comer ah, ah. Ah, Sí es chocolate Vamos respira respira Es es hermoso Egozamente asqueroso, perturbador y irresponsable <risa> Macho macho macho macho, macho, macho, macho, macho, ¡MACHO! ¡MACHO! ¡MACHO! ¡MACHO! Mierda sabía que era la... de Sí... ¡Qué asco! Damas y caballeros, el Magri ha vuelto Mierda. ¡Compraré uno! Que cuatro? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Sutil como cambió la salsa de chocolate por sangre. <risa> Ego eh, a Rebeca y... ay Dios ¡Qué me... <risa> <risa> <risa> animal, eco. ¿eh? <risa> <risa> <risa> Oye, quería decirte que no podía trabajar el miércoles porque uh, mi murió. Está bien actualizar el horario, pero házmelo saber la próxima vez dos semanas antes. Bueno, no es como si. Espera. <risa> Está Había una carnicería monstruosa y, y esto habla como oh, si nada. Y hay chistes. ¿Cómo cambió el tono? Si yo tuviera el control de decir quién se muere y quién no, bueno, ya sabes. Lo, lo sé, amigo, lo sé. Solo quería que lo supieras. Ok, sí, entendí. Entendí. Es, es una. como una referencia. Eh, a los animales como. Medio mensaje medio vegano, no sé De los animales siendo productos de comida en la, la, la cadena de restaurantes, ¿no? Así como vacas y gallinas, todo para, el, para nosotros que consumimos, ¿no? Y más o menos como las crias ve a su madre morir, o viceversa, ¿no? Eh, sí, más o menos entendí el, el mensaje yeah, Y okay. Yo entiendo también porque... Estudiaba en una escuela agropecuaria, así que más o menos sé lo que estoy hablando. <ríe> como porque me reí eh, una vez eh, vi cómo mataron a un chanchito en agua hirviendo, así que y no digo más. <ríe> Pero más o menos hice el, el como que hacía referencia a este video. Algo bueno, es una tremenda tremendo, decir. Ok, ya no hay nada más. Y sí, como que para nosotros la vida de los animales, más o menos en algunos momentos, nos parece insignificante, como se vio acá claramente, ¿no? Y. Y sí, pasamos con el momento y a veces no nos chupan un huevo, pero. Eh, si fuera al revés, no sé. Se me hizo pensar este video y aparte la. La crudeza pero también lo, lo dibujó para que no se vea tan sutil, ¿no? Pero igual se... se cómo arranca la, la pase y todo eso, ¿no? Pero eh, obviamente le, le modifica que me de sangre sea chocolate y... Bueno, eso, ¿no? Sí, porque si no, YouTube lo guardaría la mierda. <risa> y igual bueno. Ok, gente. Si sí. te gustó el video, puedes darle una me gusteada. Puedes compartir este video. ella eh, ya... Me cansé aquí en los casos mato. <ríe> ok, si te gustó, a me gusta, compartir este video, Por suscribirte a este canal para más videos de Yo nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye, Dios. Bye, bye, bye. No como acá Me nadie. <ríe>